y voy a volar con el viento y voy a navegar con el viento y voy a gritar y gritar te amo que es mi mayor sentimiento sabes hay tanto espacio en el cielo que nunca te encontraré sin muero es tan grande ese jardín de tu cuerpo, que por mucho que lo llegue, en él me pierdo. Sabes es tan inmenso el mar donde navego, que aunque reme y reme y reme, nunca llega de alcanzar el odor de tu alimento.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 carretera larga que me lleva aquí, cada kilómetro que hago me sabe a amor, cuando pienso en cuánto lleguen me da sudor y ahora a esa carretera le llamo carretera de amor, sabes, cuando paso las montañas que nos separan, veo que estoy llegando a tu lado viendo que tú también vas a adorarme. Y voy a volar el tiempo, y voy a navegar el viento, y voy a gritar y gritar que amo, que es mi mayor sentimiento. Grita, y gritar de amor, que es mi mayor sentimiento.